En ocasiones se suele prestar mayor atención al refugiado, que es aquel que sale del país por su propia cuenta, que al propio desplazado, pero con un mensaje en el que pide no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar con nuestras noticias, como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y activar, por supuesto, la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. Tras los enfrentamientos ocurridos en la frontera con Colombia, Guaidó responsabilizó a Nicolás de la muerte de cuatro militares. El salto bastante degradante de estos combates deja cerca de 6.000 habitantes de la zona que han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según ha denunciado la ONG Fundareles. Juan Guaidó culpó directamente este sábado al represor Nicolás de la muerte de cuatro militares durante los combates con un grupo que varias asociaciones han identificado como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado fronterizo Apure. Después de la catástrofe por parte del mal gobierno socialista, consecuencia de la entrada de Nicolás contra el país, soldados y venezolanos desplazados son víctimas de la protección de la represión a grupos irregulares en nuestro territorio. Así lo afirmó. El enfrentamiento que comenzó el pasado 21 de marzo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogió al proceso de paz y durante el que, según fuentes oficiales, han fallecido cuatro militares. A raíz de esos combates, cerca de 6.000 habitantes de la zona han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según ha denunciado la ONG fundares Según los datos de fuentes oficiales, o castrenses han sido muy escasos y ni siquiera han identificado el grupo con el que combaten. Sin embargo, han difundido fotografías en las que puede verse uniformes inancautos que tienen el escudo y las siglas de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de color. De acuerdo al informe, también han sido heridos una decena de militares venezolanos, mientras que nueve terroristas fueron neutralizados, una palabra usada con ambigüedad que no permite aclarar si fallecieron o fueron arrestados. Guaidó ha sostenido frente a lo que está pasando que la solución al problema no será ocultándolo y apresando a periodistas, será ejerciendo soberanía y en democracia. Los periodistas venezolanos fueron detenidos entre el miércoles y el jueves mientras trataban de cubrir los combates en el Estado Apuro. Sus nombres Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, del canal internacional NTN24. Después de 25 horas, los comunicadores fueron liberados este jueves, después de que fueran detenidos por agentes del gobierno dictatorial de Nicolás, mientras cubrían los combates entre militares y un grupo identificado por varias ONG como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego de su detención, los dos periodistas de la cadena de televisión colombiana NTN-24 fueron liberados junto a los activistas Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, de Fundarés, una ONG que ha informado de lo que sucede en la zona desde el comienzo de los combates el pasado 21 de marzo. En la tarde del viernes 2 de abril, los habitantes del municipio de Arauquita, Arauca, en zona de la frontera con Venezuela, grabaron con sus celulares en lo que relatan una aparente invasión del espacio aéreo colombiano por aeronaves de combate de las Fuerzas Armadas del vecino país. Dentro de las pruebas que se tienen están los videos que fueron publicados en la fanpage de Facebook de Arauquita Activa. Un medio local de noticias en ese municipio donde se están refugiando unos 4.700 ciudadanos venezolanos que simultáneamente huyen de los combates que desde inicios de esta semana se vienen dando entre las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ejército venezolano en el estado Apu. En uno de los videos, el ciudadano que hace el video asegura que se encuentran sobrevolando el centro de Arauquita en Colombia. Pasando a segunda noticia, refiriéndose a los demócratas, Trump hizo un comentario sesgado y pidió boicotear las grandes ligas de béisbol y a ocho empresas. El exmandatario dijo que los republicanos y conservadores pueden jugar mejor el mismo juego sucio que a su juicio hacen los demócratas y además son muchos más, resaltó en un comunicado de Selva América, un grupo recaudador de fondos para su campaña. Donald Trump pidió este sábado boicotear a las grandes ligas de béisbol y las empresas Coca-Cola, Delta Earnings, eh, JP Morgan, Chase, Baicom, CBC, Citigroup, Cisco y Merck, para contrarrestar y seguir el ejemplo de los demócratas radicales de la izquierda que hacen un boicot a quienes les ofenden. Según documentos expedidos en South America, un grupo recaudador de fondos para su campaña no aseguró que los republicanos y conservadores pueden jugar mejor el mismo juego sucio que a su juicio hacen los demócratas con empresas y además son muchos más. Hasta el momento el motivo exacto por el que los estadounidenses deberían boicotear a las grandes ligas de béisbol y las campañas citadas no se refiere a las sagradas elecciones refiriéndose a que los demócratas arreglaron y robaron las presidenciales de noviembre de 2020 y por si fuera poco, boicotean y asustan a las campañas hasta la sumisión. Como si fuera un medio publicitario, dijo lo siguiente, no vuelven a comprar sus productos si no ceden. Concluye Trump con un mensaje en el que pide no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos. Y terminó diciendo, no queremos una nación socialista. ¡Feliz pasto! Así lo señalaron. Notemos que antes de dejar el poder, las plataformas Facebook y Twitter suspendieron sus cuentas por considerar que sus mensajes incitaban a la violencia. Cuando los seguidores de Trump el pasado 6 de enero tomaron por asalto el Capitolio, sede del Congreso, después de un mitin en Washington, en el que entonces todavía el presidente les arengase a luchar para defender su supuesta victoria sobre el demócrata Joe Biden en las elecciones, que ese mismo día fue certificado como ganado. Joe Biden informó paralelamente este viernes que ha levantado las sanciones impuestas por la administración del expresidente Donald Trump. Fiscal de la Corte Penal Internacional, instando a una relación más colaborativa. Recordemos que en la administración Trump, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, había impuesto sanciones y rechazado visados para la fiscalía saliente de la CPI. Fatou Bensouda, después de que iniciara una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. Anthony Blinken, sucesor de Pompeo, dijo que Estados Unidos sigue en total desacuerdo con las acciones tomadas por la CPI. Nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones. Así lo aclaró Blinken. Este forma parte de la campaña del inicio del gobierno de Biden que disolver las medidas de la era Tom considera también errores, Blinken eliminó formalmente la maniobra promovida por su eh, predecesor para que la defensa de los derechos humanos en el extranjero por parte de Estados Unidos se limitara a las causas favorecidas por los conservadores. Pasando a tercera noticia, la pregunta que todos se hacen es ¿por qué Colombia y los demás países deben recibir a los venezolanos? ¿Qué es un desplazado interno y por qué requiere protección internacional? Desde varios puntos de vista, el desplazado suele ser más vulnerable, ya que a diferencia de refugiado o migrante, este no cuenta con una definición jurídica en específico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el pasado martes a los gobiernos de Colombia y Venezuela a proteger a un grupo de venezolanos que se encontraban desplazándose hacia Colombia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados elaboró un manual que es una guía para los desplazamientos internos que dice, toda persona o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o ir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes generalizadas de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. En numerosas ocasiones se suele prestar mayor atención al refugiado que es aquel que sale del país por su propia cuenta que al propio desplazado, sin tener conciencia de que en ocasiones el desplazamiento es la base de una crisis que puede adquirir mayores dimensiones. Bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias y compartir con quien ustedes quieran este canal, siempre los estamos leyendo, es un gusto poder compartir estas noticias con ustedes y hasta una próxima oportunidad, chao, chao.